Más de cuatro horas para poder cruzar. Para poder cruzar. Desde ahí. Montellano hasta Susua. Hasta sí, Le dieron una pintadita, lo soldaron, aún sabiendo que ya ese puente, lo que hay es que demolerlo y hacerle una estructura nueva. El que viene con maleta, no hay que preguntarle para dónde va. Nos encontramos en el puente de Cangrejos. ...aproximadamente a un kilómetro y medio... ...del aeropuerto internacional Gregorio Luperón... ...en la provincia de Puerto Plata. Normalmente hasta este lugar... ...cientos de personas se trasladan a diario... ...que vienen a trabajar a Sosúa ...o sosuenses que van a trabajar... ...hacia Puerto Plata, el municipio de San Felipe. Asimismo, cientos de personas diariamente... ...se mueven desde Gaspar Hernández, eh, Sabaneta... El cabarete hasta la provincia de Santiago y Puerto Plata en distintas diligencias que pueden ser médicas o de otro tipo de diligencias. Ay, yo acabo de llegar, estoy de vacaciones. Que vino de vacaciones para, para Sosúa. Acá, para acá, para Sosúa y me encuentro con esto. Yo no sabía que había pasado esto. Si lo hubiera sabido, se queda o hubiera venido conmigo. No, quiera? como quiera, vengo. Porque dígame, lo que quiero es disfrutar. ¿Y qué le gusta de aquí, de esta zona? Me gusta la playa, me gusta el turismo, me gusta todo. ¿Ha sido muy complicado cruzar? No, no ha sido tan complicado, por lo menos pude pasar bien y gracias. ¿Y el costo del pasaje? ¿Ha sido más caro? Ah, no, me cobraron 50 pesos solo. ¿Cómo es su nombre? Tiempo helado, mi prima y yo. Nombre? Mi nombre es María Celeste Uceta. Muchas gracias. Y soy de Montecristi. Muchas gracias. ¿Vino de Sosúa para Puerto Plata esta mañana? Sí. ¿A aquí fue? Aquí, allá en Puerto Plata, a buscar mi pasaporte. ¿Y cómo ha sido para usted cruzar esta mañana, cuando cruzó para, para allá, para Puerto Plata? Bien. Muy bien, caminamos por ese camino de ahí que, que anda toda la gente, toda la gente. Y llegamos muy bien aquí, cogimos un carro para ah, seguir a... Pues, ¿Y el se le costó más dinero más o no, menos igual? No, prácticamente no más. igual, lo único que... Nosotros le damos Hay algo. que entender que hay que coger dos carros, que hay que pagar dos cuotas, pero no hay que estar más caro, simplemente sí. que la, por la eventualidad. Pero, ellos, están, ellos están comprando lo mismo. Pero ha sido fácil cruzar de eh, sí, ambos lados, es ¿sí? Fácil cruzar por aquí, que le da la vuelta por la sí. llanta, que no... Se Preferiblemente, sí. sí. Ahora, después del puente de roto, ¿Ha sido mejor para usted que como motoconcho o ha sido lo mismo? Mucho mejor. Mucho mejor, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido el motoconcho aquí para usted? Bueno, para mí me siento muy conforme y me siento bien. O sea, por mí, por mí, no me quería que fuera así. Pero si estuve así porque Dios quiere. Bueno, tengo un par de días, no estoy trabajando a través de ese. Ya yo estoy ganando algo que comer. Vengo de noche, me voy con mi peso, acá vengo de día, voy con 500 pesos, 1500. O sea que bueno, la, la tragedia del puente ha sido beneficiosa para ti. Exactamente, eso. No es algo que tú deseabas, pero sí. Eso, tan así, porque, tú sabes, así. Sí, a pesar de la crisis que ha causado la rotura de este puente, se ha encontrado la solución porque vehículos se encuentran a ambos lados esperando a las personas. De este lado podemos ver la gente de Lifestyle que esperan a la gente que acaban de llegar de su, del aeropuerto para moverlos hacia la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, allá en Lifestyle. Algo que uno se ha quedado eh, muy conternado en las gestiones anteriores. Eh, vinieron con la misma problemática que nos estamos presentando ahora, vinieron, le hicieron un allantico al puente, le dieron una pintadita, lo soldaron, aún sabiendo que ya ese puente, lo que hay es que demolerlo y hacerle una estructura nueva. Eh, nosotros como municipio no queremos que nos vengan a reparar el puente, nosotros queremos una estructura nueva, una edificación nueva para la zona de, de, de Sosúa, porque esto es una zona Turística y eso deja muy mal a, al turista que viene a buscar el servicio y también a nosotros como, como pobladores de la zona. Como se dice, al mal tiempo, buena cara. Y es que la gente tiene la oportunidad de cruzar caminando el puente y de ambos lados tienen vehículos que les esperan, ya sea vehículo privado o sea transporte público. Posterior a llegar aquí, los clientes o los pasajeros tienen que atravesar el puente para tomar otro carro de aquel lado del puente hacia Puerto Plata lo que le incrementa no solo el tiempo sino también el pasaje porque tienen que pagar eh, dos transportes en uno también están los demás transportes están del otro lado para transportarlo hasta Puerto Plata y viceversa ellos hacen el mismo trabajo que nosotros el flujo de pasajeros es mínimo ahora o sea que ha afectado fuertemente a ustedes. Claro, claro. Y los tapones, eh, sabe que los vehículos consumen más combustible mientras estamos varados en un sitio que corriendo. Por lo que podemos ver, el flujo es constante en ambas vías del puente, tanto de la parte este que va hacia Sosúa, como de la parte oeste que comunica con Montellano. Yeah, I think for the for the city and the people it could be a bad time until it is, Prepared. Para ti, directamente? No, para nadie aquí. no. A okay. ¿Cómo le ha afectado a usted eh, la tragedia de este puente aquí en Cangrejos? Bueno, aquí no ha afectado a todos, porque el primer día di la vuelta por allá por Los Pérez, sal, entré a las siete y media de la noche y salí a las once y pico. Me afectó demasiado. O sea, usted entró a las siete y media de la noche. Eh, y salía a las once y media por casi ahí. Casi a las 12 de la noche. Sí, sí. O sea, eh, más de cuatro horas para poder cruzar. Para poder cruzar. Desde Monteñano hasta Sosúa. Hasta Sosúa, sí, hasta ¿Y, la ¿y por qué usted salió sabiendo que tenía ese problema? ¿Por qué usted salió así? Bueno, yo salí así porque me cogió el pacto para allá, como dice y cuento. Ah, <risa> cuando se armó el problema usted estaba del otro lado. Estaba del otro lado, y sí. Y tenía que llegar a su casa. Claro. El cambio es tan grande. Que algunas personas han llegado a decir que esto parece una zona donde ha ocurrido un gran atentado. Es difícil para mí, ya eso me va a afectar mucho. E incluso eh, vienen vendedores de Santiago, de Puerto Plata, se paran, compran, la mayoría de clientes son de tantos cabaretes, Osúa, Puerto Plata, Gran Parada, todo el sector entero. Pero es bien difícil porque no pueden transitar, llegar hasta aquí en sus vehículos. Entonces a usted en este restaurante le ha afectado directamente, tiene mucho menos cliente ahora. No, no, no voy a tener porque ten, tenemos dos días en el trajín y, y se ha visto, se ha reflejado. Ve que hora es las 12 y aquí no se ha presentado a nadie a comer. Va a ser bien difícil. Esta es una muestra, es una prueba de que se necesita urgentemente una carretera alternativa que comunique el municipio de Montellano. ...desde Gran Parada... ...hasta Gaspar Hernández... ...parece una idea descabellada... ...pero una zona turística tan importante... ...no puede tener una sola vía de comunicación... ...en el municipio de Sosúa... ...todos los días... Es, es, ...se encuentra entaponado... ...el día en completo... ...cuando usted cruza desde Montellano hasta... ...Sosúa, el bate de Cabarete... ...es un tapón constante... ...lo que antes no, nos costaba... Minutos, ahora cuesta horas llegar desde el puente de Cangrejos hasta Cabarete y Sabaneta y Gaspar Hernández. Abogamos desde aquí por una vía alternativa que se pueda construir desde Gran Parada hasta Gaspar Hernández.